Muy buenas, seáis bienvenidos y bienvenidas a este segundo live streaming en mis canales de este año 2022, donde hoy hablaremos acerca de omnicanalidad y donde ya sabéis que vamos a emitir tanto en Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch y Twitter. Por favor, si sí, desde cada red de la que estéis participando me podéis dar feedback, eh, os lo agradezco inmensamente, sobre todo si se escucha, se oye bien. Y si estáis por ahí presente con un saludito. Muchas gracias. Y es que eh, quería comentaros, a través de live, y compartir una serie de informaciones muy interesantes con otros entrevistados, donde hay que plantear que una excelente comunicación con el cliente se basa en tener conversaciones cercanas, significativas, siempre que sean lo más efectivas posible. Aquellas empresas que no adoptan la transformación digital para comunicarse con sus clientes por medio de los canales que estos clientes prefieran, no donde la empresa quiera, sino donde el cliente en cada momento de su ciclo de compra o de su ciclo de uso de nuestros productos quiera comunicarse con nosotros, Por pues las empresas que no hagan eso corren el riesgo de perder esa cercanía y esa personalización tan interesante y adecuada para los tiempos en los que vivía. Con lo cual, la consecuencia sería que la experiencia del cliente no sería la deseada, desde luego para eh, los gestores de atención al cliente en las empresas. Entonces, además, nos encontramos que hoy día es totalmente imprescindible para estar eh, donde están nuestros clientes, que los canales que más valoran sean los que nosotros al mismo tiempo intentemos cultivar con un lenguaje lo más adaptado, con un acento lo más adecuado a cada uno de esos canales donde están nuestros clientes conversando habitualmente. Entonces, para hoy tenemos a nuestro entrevistado He invitado, Álvaro Ansaldo. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo eh, estás? Muchísimas okay. gracias por eh, aceptar la invitación eh, como country leader de Infobiberia, que okay. nos va a explicar durante la próxima tres cuartos de hora, ahora aproximadamente, cómo la unicanalidad ha podido ser eh, no solo un simple concepto, sino ha convertido. Uh -huh en una estrategia clave para el éxito de muchísimos negocios, ya que uh -huh. beneficia tanto a las empresas como a los clientes a la hora de ofrecer la mejor experiencia de usuario, algo totalmente vital para diferenciarse en positivo de la, de la competencia. Con lo uh -huh. cual, eh, practicando esta unicanalidad, eh, además de obtener el máximo partido de todas las comunicaciones personalizadas y, orquest y orquestadas a través de distintos canales, en cualquier fase que se encuentre nuestro cliente en ese customer journey, hay que tener en cuenta que esa omnicanalidad bien entendida y bien practicada eh, nos permite mantener un contexto donde el cliente final es cada vez más digital y espera que las marcas eh, que estén presentes eh, en todo momento y en el lugar adecuado para conversar con ellas. Eh, ¿Es tan tan importante eh, esa omnicanalidad, Álvaro? Álvaro? Uh, sin ninguna duda. Además, um, la micanalidad lo que ha hecho es reforzar una necesidad que los propios usuarios están demandando. Um, pero además, o sea, creo que es importante también que diferenciemos, por ejemplo, el concepto de versus multicanalidad, porque en algunos contextos pues, se, se mezcla y, y, y no tiene nada que ver. La multicanalidad es un concepto más antiguo, donde bueno, pues básicamente eran en fin, diferentes canales, muchos físicos, otros online conectados entre sí, pero con una interface completamente independiente. La unicanalidad es un paso más allá, básicamente es 100% digital, aunque evidentemente tiene servicios en los que puedes complementar con una persona que te pueda atender a través de un teléfono o a través de vídeo, pero es un mundo básicamente digital. ¿La unicanalidad por qué? Pues porque al final... <coughs> Eh, eh, esa única idea lo que, lo que te permite es que independientemente de por, por qué canal estés eh, accediendo, eh, ya seas un retail, ya seas un banco, pues esos canales eh, por los que accedas tienen que tener el mismo interface, la experiencia de usuario tiene que ser la misma. Y si no es la misma, la, la sensación de usuario eh, cambia y realmente pues no, ese usuario eh, no está satisfecho. ¿no? Entonces, realmente esa, ese interface a la hora de desarrollar es algo francamente fácil, independientemente, insisto, si estás, eh, en fin, eh, si estás a través de un bot, si estás a través de WhatsApp, si estás a través, a través de cualquier canal, al final la interfaz tiene que ser eh, común para que el journey sea completo. ¿no? Y por además, fíjate que has dicho tú un, una cosa que, que es muy importante, ¿no? es el usuario hoy por hoy el que decide el canal. Todos los días hablamos con clientes y al final eh, el, la conclusión es la misma. ¿no? Es decir, tengo que abordar este proyecto de omnicanalidad porque me lo están demandando mis clientes. ¿no? Entonces, eso es un paradigma que también ha cambiado. Los que llevamos ya unos cuantos años en el sector de tecnología, eh, bueno, pues hace unos cuantos años eran las propias compañías las que ofrecían servicios eh, sin necesidad o obligación de que fuera el, el, el usuario el que, lo, el que lo reclamase. Ahora las cosas han cambiado completamente. Y, por tanto, por eso se están acelerando los proyectos, porque son los propios eh, usuarios los que reclaman eh, que les pongan un determinado canal eh, disponible pues, para poder operar eh, a través de, de sus servicios. ¿no? Eh, muchísimas gracias, Borja, eh, que ha saludado y nos ha dicho que todo correcto por LinkedIn. Gracias, Rodrigo, como, como en otras ocasiones, por comentarnos desde Facebook. Eh, y... Eh, acerca de esta de esta comunicación eh, continua con los clientes que hay que tener en uh el -huh. donde al fin y al cabo los clientes quieran eh, y hay que estar en todo momento con ellos, ¿cuáles serían las principales tendencias en el área esa de las comunicaciones empresariales a día de hoy? Pues mira, vamos a diferenciar un poco los diferentes sectores porque, porque cambia cambia eh, si estoy si soy un retailer, un e-commerce, si soy un banco, etcétera Es verdad que hay nexos comunes, hay canales que son los más demandados, uh, pero las tendencias básicamente es eh, utilizar aquellos canales con los cuales los usuarios en general se sienten más cómodos. Por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp, como todos sabemos, es, por ejemplo, en Europa es, es la red social una red social, una red de mensajería instantánea, la más eh, extendida, pues los usuarios reclaman de poder operar eh, o poder trabajar o poder comprar a través de un retailer o un e-commerce a través de WhatsApp. Eh, por tanto, WhatsApp es una de las tendencias eh, claras y más demandadas. ¿Pero qué pasa? Si yo solamente doy un servicio de WhatsApp, están a lo o sea, sin contenido, la verdad es que no aporta mucho. Eh, nosotros te diría que el noventa y tantos por ciento de los proyectos que estamos abordando de WhatsApp incorporan otros canales, otros servicios digitales embebidos, entre ellos, por ejemplo, el chatbot. ¿El chatbot por qué? Pues porque al final, eh, hoy por hoy, eh, el tener un bot inteligente que sea capaz de responder eh, determinadas preguntas por parte del usuario, eso libera mucho trabajo a las personas que están manteniendo ese servicio o dan ese servicio. Es verdad que ese bot no, no, es, no siempre puede responder a todas las preguntas o en función del perfil o la edad que tenga ese usuario o ese posible cliente, pues eh, va a necesitar complementarse además con otros canales que aporten, qué sé yo, pues eh, por ejemplo una persona eh, de una cierta edad pues eh, no es capaz de estar hablando entre comillas con una máquina. Y necesita realmente pues, que haya una persona con nombre de apellidos detrás, eh, la cual pueda ver y la cual le pueda hacer todas las consultas para completar, digamos, ese journey o hacer una transacción si es un banco o, o completar una compra. ¿no? Por tanto, el, el que haya un call center con una persona detrás es muy importante. Y como os decía, si utilizamos seguimos con el mismo ejemplo de la persona mayor, pues en muchas ocasiones también es necesario incorporar eh, el canal del vídeo. Eh, porque es la forma más cómoda y más, digamos, que simula el contacto directo o estrecho entre un usuario y una persona. Entonces, las tendencias, por resumir, te diría WhatsApp clarísimamente, complementado con un bot y con un call center. Pero también es verdad que están, hoy por hoy están teniendo bastante tirón, otros canales tipo Apple Business Chat, Google, um, eh, Google. <coughs> Instagram, etcétera. Insisto, eso depende de cada uno de los eh, sectores. Por ejemplo, Instagram nos están pidiendo mucho en el sector retail porque es un sector bastante, eh, en fin, es, es un canal bastante demandado por el mundo del retail y, de, y del e-commerce. ¿no? Pues eh, que nos encantaría, tanto a Álvaro como a mí, que este live sea lo más dinámico eh, uh -huh. posible, con lo cual animaros a hacer vuestras propias preguntas. Y nos ha, nos ha llegado la, la primera, que es, de cara al abordar la unicanalidad, sé que son Bien. largos, costosos. Bueno, esa pregunta es muy buena, porque porque quizás haya un, un sentimiento de, en fin, que estos proyectos son faraónicos, estos proyectos, en fin, se tardan meses en, en, en ponerlos en marcha, ¿no? Y es todo lo contrario. A, a ver, nosotros cada día recibimos un montón de peticiones de clientes donde, en fin, nos están pidiendo incorporar canales digitales. Eh, de alguna manera tenemos que eh, frenar o poner orden en que, cuáles son los canales más importantes a la hora de eh, abordar el proyecto. Eh, hoy por hoy, por ejemplo, incorporar el canal de WhatsApp, Business, eh, dentro, de mi, dentro de mi web, eh, para poder dar servicio de mensajes instantánea a través de la web, pues te puede, podemos estar tardando dos semanas, no vamos a tardar más. La incorporación, además, lógicamente, si queremos incorporarle otro tipo de servicios, un bot, etcétera, que hay que desarrollar o personalizar para ese servicio, pues necesitaremos un poco, unos pocos días más. Pero te diría que, en fin, en muy poquito tiempo, eh, dos o tres semanas, somos capaces eh, de incorporar estos canales para dar servicio a, a sus clientes finales. Por tanto, no son proyectos faraónicos, no es una consultoría estratégica, en fin, que necesites meses de planificación, sino simplemente tienes que ir abordándolos y, y con sentido además en función de lo que te estén demandando a tus clientes. Por tanto, es francamente rápido y relativamente sencillo. Bien, bien, bien, bien. Pues entonces me queda, me queda claro que es que bastante, bastante más sencillo y manejable sí. de uh -huh. lo que de lo que eh, en nuestro nuestro usuario nos preguntaba. Eh, Están las, las empresas adaptando la unicanalidad eh, como una prioridad en sus planes de transformación digital? Pues, mira, esto va por barrios. Eh. Uh -huh. hay, eh, hay empresas que sí, empresas que no. A ver, lo que, lo, lo que está claro es que esto es imparable. Eh, les guste o no adaptar la unicanalidad como una prioridad, ya no es, no es discutible. Esto es cuestión de que si no lo si no aportas, si no adoptas este tipo de de estrategias, te quedas fuera del mercado. Y hoy por hoy el mercado es tremendamente agresivo, tremendamente demandante. Por tanto, si, si yo no tengo los servicios digitales adecuados, probablemente yo cliente me cambie hacia otro proveedor, porque es el que sí que me está ofreciendo lo que yo estoy demandando. Entonces, como te decía, va por barro. Si hablamos del sector financiero, pues mira, el sector financiero, te diría que hoy por hoy está al 40%. Eh, porque, claro, eh, hablar de adoptar eh, la unicanalidad eh, es un concepto que engloba eh, pues, eh, muchas cosas, como decías, lo decías tú al principio de la intervención y ese punto es clave. La unicanalidad al final no es un proyecto, es una estrategia. Una estrategia que requiere un cambio de la forma de operar, de la forma de, eh, de dar servicio a tus clientes finales. Por tanto, es un, son proyectos en los que se tiene que involucrar desde el director general hasta la última persona dentro de la organización. Entonces, dicho esto, al final, eh, eh, bueno, pues hay clientes que van más retrasados eh, en el sector financiero, por ejemplo, y hoy por hoy, pues hay todavía muchas entidades financieras que no tienen ni siquiera ningún canal, más que el puramente mensajería de texto. Eh, cada vez que hacen una transacción económica les llega un mensaje de texto como notificación de, o prueba de compra o prueba de transacción, ¿no? Estamos hablando de canales pues, en fin, más avanzados, hablamos de WhatsApp, el bot, etcétera Por tanto, la banca todavía está muy retrasada y estamos hablando de, de, de la banca de todos los tamaños. ¿eh? Porque eso también creo que hay que entenderlo. En fin, no, no son, estos proyectos no solo son para grandes clientes, sino aquí es para desde el gran cliente hasta la PyME eh, más pequeñita o la micropyme. Eh, debe ser capaz de abordar un proyecto con mi canal. Si nos vamos al mundo e-commerce o al mundo retail, es, evidentemente está mucho más avanzado, ¿Mm? aunque esto también va por barrios, eh, pero en general está un poquito más eh, avanzado en este sentido. Aquí te diría que estamos a un 60%, es decir, todavía queda mucho margen de mejora y, y mucho margen a la hora de incorporar eh, esos, esos nuevos canales. Donde, por ejemplo, Um, eh, porque ese concepto también tenemos que entenderlo. Ya no, eh, ya no solo estamos hablando de compañías privadas, sino también el sector público, que como sabéis, está muy comprometido con la transformación digital. Eh, por tanto, eh, todas las entidades públicas también están, y además es, que hay, es un plan eh, muy ambicioso a nivel eh, europeo eh, de transformación digital y de incorporar la incorporación de canales digitales dentro de los servicios al ciudadano. Por tanto, y ahí sí, que, ahí sí que hay un montón de proyectos en paralelo con ambiciones distintas. Pero claramente también eh, los eh, están planteándose proyectos eh, de transformación digital y de la adopción de, de la omnicanalidad. Pero déjame que insista en el tema de la omnicanalidad, porque es que se abusa demasiado de este concepto y luego empiezas a rascar un poco y dices, esto no es un proyecto omnicanal. Uh, y la realidad eh, es que, eh, una vez más, la unicanalidad nunca sería un, una unicanalidad si no tiene, primero, si no es una estrategia, que, que se definen los procesos con claridad, y dos, si no está, si no tenemos claro que independientemente del canal que esté utilizando la, el, el usuario o el ciudadano, si estamos en el sector público, el interface y la experiencia de usuario tiene que ser exactamente la misma. No puede cambiar nada. Porque si cambia algo, ya no es unicanal. Eh, parece complejo pero es más simple de lo que parece eh, directamente conforme ibas respondiendo Paloma por LinkedIn te ha hecho esa pregunta de sectores que más y menos y muchas gracias, Paloma, por, por la pregunta, que ya justo la da por aclarada. Eh, uh -huh. Mi experiencia con la transformación digital eh, antes de la de, de la llegada de la pandemia es que era más teórica que real, que, uh -huh. que mucho era hemos transformado digitalmente de cara a la galería, pero uh -huh. que cuando llegó la situación del confinamiento, pues eh, aquello, aquello eran planes que no se habían llevado nunca jamás al a la demostración, salvo en prueba de concepto. Eh, ¿Ha servido eh, la situación ya hoy, dos años después de aquella uh -huh. situación, para que la omnicanalidad sea tomada más en serio por parte de las empresas? Pues, sin la menor duda. sin menor, ha sido un acelerador, claro. Es decir, a ver, evidentemente, si me preguntas pandemias y pandemias no, claro, no pandemia no. Lo que pasa es que eh, lo que ha hecho la pandemia es evidenciar una carencia ...que teníamos eh, desde el punto de vista tecnológico, bueno, países como España, pero esto al final eh, se, se dejó, se quedó claro que es, que es a, a nivel mundial, ¿no? Todos recordamos a los principios de la pandemia, donde, en fin, estábamos confinados, donde teníamos que, si queríamos comer, teníamos que pedirlo a través, eh, en fin, de los eh, eh, hipermercados eh, o supermercados de, de barrio, es decir, cualquiera que pudiera darme servicio y traérmelo a casa, ¿no? Hubo al principio de la pandemia, si recordáis, unos colapsos eh, eh, tremendos a la hora de, en fin, de poder eh, eh, hacer una cesta de la compra y que me lo enviesen a casa. ¿no? Eso evidenció, por, por un lado, un problema de escalabilidad, de la, de, digamos, de, de la propia infraestructura que tenían esos eh, hipermercados. ¿no? Eh, pero eso, eso se, resolvió, se resolvió rápido. Pero, pero claro, al final... Eh, eh, lo que, lo que ha salido todavía o se ha manifestado todavía con mayor eh, claridad es eh, que es la topología de usuarios, es decir, eh, los usuarios de canales digitales ya no tienen edad. Puede ser desde un chaval joven, eh, que son los más activos evidentemente, los más exigentes además también, hasta cualquier persona o persona mayor con 80 años... Eh, que es que le están obligando, evidentemente, a utilizar los canales digitales. Eh, ayer, por ejemplo, veía yo en la televisión, sabéis que hay una iniciativa de nuestros mayores de que, en fin, que no los dejen fuera, eh, que les atiendan un poco mejor, es decir, que el mundo digital está perfecto, pero, sí. oye, en fin, que todavía no, ellos no tienen por qué saber eh, interactuar con canales digitales. Eh, la buena noticia es que, bueno, pues eh, todo eso se puede de alguna manera porque la, porque la digitalización es, es imparable eso hay que asumirlo ¿no? pero pero evidentemente no tenemos que perder eh, de vista que en fin que todos los usuarios eh, no son iguales entonces eh, eh, por eso os decía al principio de la intervención que es bueno incorporar canales eh, pensando en todo tipo de usuarios es decir esa persona mayor hay que darle vídeo hay que darle una persona física detrás en, en, un, en un call center ¿no? porque es donde se siente más cómodo eh, no, no que está contestando una máquina, es decir, eso para un chaval joven, una persona, en fin, de 30, 40, 50 años, pues le puede valer, para una de 80, ¿no? Entonces, eh, a ese nivel, pues, eh, pues te diría que, que, que claramente, pues eh, en ese sentido, bueno, pues hay que ser capaces de incorporar las, los canales de una forma eh, ágil, ¿no? Y me he encontrado en, en muchísimas em, empresas, eh, hablando uh -huh. de transformación digital, digitalización, que uh -huh. lo primero que me comenta es que atención al cliente es un gasto, eh, es un eh, es un gasto molesto eh, y que le consume demasiados recursos además demasiado, a nivel de dinero, a nivel de preocupaciones, a nivel de que responden los clientes y de hecho a más de un alto directivo y parece como si los clientes fueran un mal menor de, del negocio, de otras cosas que le gusta más dentro uh -huh. de, de lo que es la operativa. Pero por, por dejar clarísimo que tanto la atención al cliente como la unicanalidad eh, son eh, positivos, ¿qué argumentos le, le das para comentarle que la unicanalidad eh, aporta beneficios totalmente directos a las empresas? Sin la menor duda, sin la menor duda. A ver, el que piense que dar un servicio de atención al cliente es un gasto innecesario, tiene un problema. Tiene un problema, eh, digamos, existencial, ¿eh? permíteme la expresión. Es decir, al final, eh, eh, todos lo vemos cada día, el mundo eh, se ha, digamos, expandido mucho más y la competencia es feroz en todas las áreas de actividad. Entonces, eh, lo que busca un, al final cualquier compañía dentro... Por eso te decía que es una estrategia, eh, la única realidad, y no son proyectos, um, tiene que pensar, vamos a ver, eh, ¿por qué tengo que ir, eh, dar yo este servicio de atención al cliente y un servicio de atención, de, de, de atención al cliente de calidad? Pues por dos conceptos muy claros, buscando retener a esos clientes y sobre todo fidelizarles. ¿Por qué? Porque tan pronto como un cliente eh, en fin, llega, se va. Y todos sabemos, porque son, son ratios que, que en fin que todo el mundo que está metido en el mundo del marketing, en el mundo en fin, de las ventas sabe que es muchísimo más caro conseguir un cliente nuevo que fidelizar eh, a un cliente. Por tanto, es, al final soy yo compañía, yo empresario, yo director de una compañía donde defino la estrategia, es decir, a ver, ¿me compensa realmente dar este servicio de calidad de atención al cliente o no? La respuesta es muy simple y, la, y es muy clara. ¿no? Evidentemente sí, buscando esos dos eh, conceptos eh, que son clave, retener y fidelizar. Por tanto. Bueno, le a ver, puedes decirlo, es un gasto. Bueno, pues desde, desde mi punto de vista es una inversión que al final de cada año de ejercicio fiscal eh, uno es capaz de eh, ver con claridad eh, el por qué era una inversión y por qué no era un gasto. Al final. Pues entonces me gustaría conocer un poquitín más acerca de, como country leader de Infobip España, qué es lo que uh -huh. hacéis. ¿Qué es exactamente InfoVip? Bueno, InfoVip, nosotros somos una compañía tecnológica a, de origen croata. Eh, esta compañía eh, nació en 2006 en Croacia. Es una historia muy parecida, en fin, a las que hemos eh, oído o conocemos de otras eh, personas conocidas. ¿no? Más bien en el mundo de Silicon Valley, etc. ¿no? Bueno, pues estos fueron una familia, o son los hermanos en, en Croacia eh, en un pueblecito muy pequeño, eh, más rozando por, la, por, por Italia, eh, empezaron en un garaje, pues, eh, digamos, este, por esta compañía, eh, y básicamente empezaron por ah, el conjunto no SMS, me la mensajería, mensajería de texto. Luego hablaremos un poquito más, pero, pero en fin, ese fue el, el comienzo de la compañía. Por tanto, somos una compañía tecnológica que ofrece... Eh, digamos, toda la amalgama de servicios digitales y canales digitales eh, para todo tipo de clientes, todo tipo de tamaños, ya sea sector privado o sector público, amparados bajo un paraguas que es la clave, eh, digamos, de Infobip, que es tener una plataforma unificada. Bien, bien, bien. Y muchísimas gracias, Roberto, Roberto Cerrada, por, por tus comentarios. Eh, eh, dentro de un mercado extraordinariamente competitivo, ¿cuál sería el valor diferencial de InfoVip? Pues mira, yo te diría que la diferencia principal entre InfoVip y los demás es una plataforma unificada. Es decir, nosotros somos capaces de dar todo tipo de servicios digitales, tanto los canales tradicionales o los servicios digitales tradicionales del puro SMS, que de hecho sea me permite un inciso el SMS aunque hoy por hoy parezca que es en fin un canal muy añejo en los volúmenes de mensajería de texto que se envían cada día son estamos hablando de, de miles de millones de mensajes al día es decir el SMS sigue siendo un canal que, digamos que de uso de uso mayoritario entonces como te decía, por la parte, digamos, vamos a decir así, la capa inferior, pues podemos votar todos esos canales, tanto SMS, el correo electrónico, voz, um, Whatsapp, uh, Messenger, Apple, Business Chat, uh, Google, etcétera. Etc., en una capa superior, pues nuestra plataforma de servicios uh, uh, SaaS en, en cloud, como es uh, nuestro, nuestro bot. Nuestra plataforma de contact center y um, nuestra plataforma de customer engagement. Todo eso está eh, dentro de una misma plataforma, con lo cual um, desaparecen los silos que hoy por hoy te puedes encontrar en un montón de clientes. Es decir, cuando digo silos, te puedes encontrar que tú tengas un proveedor para contact center, otro proveedor para WhatsApp, otro proveedor para tal, con lo cual estamos hablando de algo que es muy difícil de administrar y de gestionar. Porque cada uno tienes que gestionar tu propia seguridad, tu propia tal infraestructura, bla, bla, bla, y eso es complicadísimo y complejísimo. Nosotros, hoy por hoy, dentro de esa plataforma que ofrecemos al cliente, todo está unificado. Por tanto, yo manejo, a nivel por ejemplo, a nivel de seguridad, está completamente unificado independientemente del canal. Este concepto, que parece una chorrada, cada vez que se lo contamos a un organismo público, alucina. De hecho, le encanta, porque son, por ejemplo, en el sector público sí que tienen silos... Eh, setas y todo lo que quieras eh, pensar lo tienen ¿no? eh, y claro para, para eh, el sector público es tremendamente, eh, complejista, tremendamente complejo el poder administrar diferentes seguridades para, para un servicio relativamente similar ¿no? con lo cual te diría eh, que la el concepto plataforma es, es lo más importante que nosotros aportamos además por supuesto de tener un equipo de personas eh, magnífico en españa eh, perfectamente dimensionado, vamos a seguir creciendo Pero perfectamente dimensionado, por lo cual Nosotros, es decir, hay mucha gente detrás de fue no ¿Y cuál es vuestro eh, público objetivo? ¿Quién suele eh, contratar Vuestras soluciones? Uf, aquí de todo Pero cuando te digo de todo Emilio, es de todo Desde una peluquería De dos personas <risa> a, En fin, que de hecho de, Es un proyecto que completamos A finales del año pasado una peluquería muy pequeñita, pero bueno, que quería ofrecer ese servicio de WhatsApp para sus clientes, hasta, una, hasta un banco, un retailer, es decir, aquí estamos hablando de todos los tamaños de compañía. Es verdad que, en fin, los, por ejemplo, los pequeñitos son más ágiles, lógicamente, y es normal, eh, pues porque, en fin, no tienen procesos internos de aprobaciones, etcétera, etcétera, a la hora de tomar decisiones. Eh, pero pero cubrimos prácticamente todos los áreas y, y cada vez más. Porque, eh, por ejemplo, eh, me viene a la cabeza un e-commerce. ¿no? Un e-commerce eh, no solo es, el aspect, a nivel de experiencia de usuario, no es solo una buena experiencia de compra. Es decir, que todo el journey hasta que yo eh, finalmente he, he comprado el producto que quería, eh, lo he podido hacer a través de diferentes canales, sino que luego además tengo... Eh, la conexión, en muchos casos, con un tercero, que son los medios de pago. Eh, y luego, finalmente, el, uno de los más importantes, que es la logística. Por ejemplo, estamos eh, haciendo un montón de proyectos con empresas de logística. Eh, porque por hoy, si, no, si, si el producto no me llega a, a, a mi casa o a mi compañía, eh, físicamente no, no he hecho un pack con tortas, con lo cual el journey no se ha completado. Y, por tanto, eh, la experiencia no es, no es completada. ¿no? Por lo tanto, todos los sectores, te hablo de retail, bancas, seguros, eh, logística, como decía, el sector público, a todos los niveles, desde el ayuntamiento más chiquitito hasta la comunidad autónoma, hasta cualquier ministerio o compañía pública grande, hasta el sector sanitario, por ejemplo, tanto privado como público, es tremendamente activo a este nivel. Por ejemplo, ahora, si hablamos del pasaporte COVID, que tengas que tener tu aplicación para bajarte el certificado, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas de estas, digamos, gestiones se pueden hacer a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿por qué no? De hecho, se están haciendo. Entonces, el sector sanitario clarísimamente es hiperactivo en el tema de canales digitales y omnicanalidad. Pero vamos, si me pongo a pensar, te diría una lista interminable. Es decir, no hay ningún sector hoy por hoy... Que no esté pensando, no esté haciendo o abordando proyectos de no solo de transformación digital, sino de, de, de incorporación de, de canales digitales. Uh -huh. Luego la omnicanalidad es otra cosa, ¿eh? o sea, quiero decirte que hasta que la entidad entiende lo que es la omnicanalidad, que es muy sencillo, ¿eh? pero, pero hasta que entiende que o aborda este tipo de proyectos pensando en omnicanalidad, um, bueno, pues a veces cuesta un poco más, pero cuando lo entiende es cuando realmente. Eh, completa el servicio para ese para ese usuario cliente final, llamale el ciudadano, o como eh, quieras. Sí. De ¿no? eh, ¿Desde cuándo estáis operando en España? Mira, nosotros eh, arrancamos en España en 2016, o sea, por tanto llevamos cinco cinco años aquí en España. Eh, estamos desde España gestionamos Portugal, aunque un, eh, Portugal es un... un Dentro de los países donde vamos a crecer, eh, por diferentes razones, no teníamos oficina física, ahora sí la tenemos, por tanto incorporaremos personas en, en Portugal. Tenemos sí. muchos clientes allí y es clar, está claramente justificado el incorporar eh, personas eh, allí que hablen su, su idioma, porque bueno, pues, porque además se lo merecen y porque realmente eh, es un país muy comprometido con la tecnología en general. ¿eh? Eh, entonces... Estamos desde el 2016, estamos en Plaza de las Cortes y somos, espérate que lo cuente, estamos creciendo a la velocidad del rayo, pero somos ya casi 24 personas. ¿Y qué objetivos habéis marcado en el corto y medio plazo? Pues mira, eh, por un lado, lógicamente, seguir creciendo. Eh, si alguien me sigue dentro eh, de redes, básicamente LinkedIn, que es lo que yo suelo utilizar, pues la semana pasada eh, publicé un post eh, con los resultados y los porcentajes básicamente de crecimiento del 2020, de 2021 versus 2020, eh, hemos crecido muchísimo, eh, pues eh, si no recuerdo mal en revenue, o sea facturación, estamos creciendo un 115% y en gross profit un 90%, que son cifras absolutamente estratosféricas, sobre todo teniendo en cuenta... Que durante todo el año 2021 se han incorporado casi el 85% de las personas del equipo, por tanto crecer a esta velocidad y este porcentaje solamente tiene una razón y es eh, las personas del equipo de Infoy. fin, eh, eh, somos una compañía donde hace las cosas bien a la hora de captar talento. Eh, los procesos de selección en fin, no es que sean eh, muy rápidos, pero lo que sí son es eh, tremendamente efectivos. Y yo doy fe porque todas las personas del equipo de Iberia son eh, absolutamente increíbles y es el motor real de la compañía. Es decir, al margen de nuestras soluciones que son magníficas, ¿eh? Cuidado. Pero yo todos los días que hablo con clientes, pues, eh, en fin, me da feedback de, de este, en fin, del servicio que les estamos dando, eh, las personas del equipo y están todo el mundo encantado, ¿no? Con lo cual, pues, diría que esa es la clave, ¿no? Pues nos pregunta María José desde LinkedIn que Bien. qué departamentos suelen ser los más interesados en vuestras soluciones, IT, marketing, eh, CX, operaciones o con qué tipo de departamento soléis lidiar o que sea necesario su involucración en este tipo de proyectos. Bueno, esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena porque eh, también te diría que va por barrios. <risa> Pero bueno, en general te diría que el departamento de atracción al cliente suele ser eh, digamos, el departamento que inicia, o el de Customer Experience, el que suele iniciar, eh, digamos, la relación con nosotros, pero independientemente de ese departamento, que puede ser Customer Experience, Atención al Cliente, Marketing, etc., eh, durante el, el periodo, eh, digamos, de preventa, hasta que finalmente eh, el cliente está convencido de que este es, este es el tipo de canales que tiene que incorporar, es necesario que se involucren otros departamentos. Por tanto, no es tanto la importancia de, de por dónde llega, entre comillas, la oportunidad, sino de cuántos departamentos están involucrados en un proyecto de este estilo. Y como decía al principio de la intervención, y lo he repetido varias veces, teniendo en cuenta que la omnicanalidad es una estrategia, esa estrategia nunca podrá ser un éxito si no están involucrados todos los departamentos. Entonces, yeah, Customer experience, clarísimamente, marketing... Uh, en muchos casos también el departamento financiero, um, eh, recursos humanos también, porque, porque a ver, eh, también estamos haciendo muchos proyectos que de, de incorporar de canales digitales que son relativos al, al, en fin, al, a, al uso interno de los canales digitales. Eso es, fíjate, parece que no, pero estamos haciendo un montón de proyectos. Es decir, que dentro del portal de recursos humanos, para, de una compañía grande, mediana, lo mismo da, para poder uh, interactuar con sus empleados, pues le, le, da, le han dotado de una serie de canales, por ejemplo, WhatsApp, para poder, eh, en fin, esto um, interactuar con la compañía. O, por ejemplo, eh, en, y ahora me viene a la cabeza otro proyecto, en el sector público, donde estamos hablando para, en fin, para una serie de afiliados, pues le das un canal digital para que interactúen eh, directamente con, con la central pues para poder eh, en fin ¿no? eh, hacer peticiones etcétera etcétera entonces <ríe> eh, a ese nivel pues eh, te diría que no hay un departamento concreto aunque los mayoritariamente eh, los que se lleva la palma es claramente casting al cliente customer experience eh, marketing ¿Y cuál sería vuestra política de partners y colaboraciones que tenéis prevista? Bueno, los partners son absolutamente clave para InfoBib. Yo llegué en octubre del 2020, uh, en fin, yo he trabajado con partners toda mi vida profesional, y es un poco larga, ¿eh? um, pero, pero es que además, eh, 14 meses después de que yo llegué aquí, que ya hemos cerrado sí, si no, me no me bien, los bien, números, pues alrededor de entre 14, 10 y 12, 12 20, contratos de partners, y eh, consideramos que los partners son absolutamente esenciales para abordar este tipo de proyectos. Eh, y cuando hablamos de partners, estamos hablando de todo tipo de partners de todos los estilos, colores y sabores. desde una consultora, grande, pequeña, mediana, que da servicios profesionales, hasta un partner, una agencia de marketing, por ejemplo, eh, donde es determinante, en muchos casos, las agencias de marketing son las que delimitan o aconsejan con mayor claridad a los clientes finales de cuál es eh, la estrategia a abordar en el mundo digital. Eh, por tanto, nosotros no solo eh, eh, hoy por hoy, si a ver, estoy así haciendo un cálculo... Eh, en tiempo real creo que cerramos el 2021 con un 80-20, 80%, -20, 80 en directo, 20% en directo. La única razón de este split más alto directo de su en real es porque eh, no teníamos muchos partners todavía. Pero eh, te digo yo que si todo marcha bien, si Dios quiere, eh, terminaremos el 2022 con casi un 60-40. Es decir, 60 directo, 40 indirecto. Por tanto, los partners son absolutamente fundamentales. Y yo siempre he creído en eso. En el, en, el, en el tripartito, cliente final, partner y fabricante. ¿Por qué? Porque al final también ese partner es, está muy acostumbrado a trabajar en proyectos, ve muchos más proyectos que el propio fabricante y a hora de asesorar al cliente final enriquece muchísimo más eh, esa relación. Por tanto, es determinante ese partner, es determinante el fabricante y por supuesto el cliente final. Por tanto, eh, nuestra política local, eh, y te diría que internacional, es seguir creciendo con los partners eh, es verdad que tenemos, eh, tenemos un montón de partners, en de partners en cartera con los cuales cerrar los, los acuerdos de, de partnership eh, y tenemos partners desde los muy, muy, muy grandes hasta los más pequeños ¿vale? y cuando hablo de partners también te hablo no solo del sector privado sino del sector público eh, es decir, que además son pares más acostumbrados, por ejemplo, al sector público, más en, en privado y viceversa. ¿no? Es decir, clarísimamente, focalizados en pares. ¿Y algún, algún detalle que quiera que no hayamos tocado y que te gustaría compartir antes de que fuéramos terminando la entrevista? Bueno, yo, más que, que nos hayamos dejado en tintero, un poco resumir, ¿no? O sea, yo te diría. Gracias. Al principio te diría que. Eh, Reforzar las ideas de esto no son proyectos faraónicos. Abordar un proyecto de omnicanal, abordar un proyecto de incorporación de canales digitales es mucho más rápido, mucho más sencillo de lo que parece. Por tanto, quitémonos, quitémonos el miedo de decir: en fin, No, no voy a abordar un proyecto de este estilo porque no me compensa o porque no tengo tiempo o porque estos son meses o semanas de trabajo, porque realmente no es así y es infinitamente más rápido. ¿no? Eh, por otro lado, reforzar la idea de que la unicanalidad es una estrategia y no es un proyecto y que requiere eh, sí o sí la involucración de todos los departamentos dentro de la organización, desde el director general hasta la persona de recepción o cualquier persona dentro, dentro de la organización. Eh, en tercer lugar, compromiso. El compromiso significa que yo como cliente, yo como, en fin, si soy un retailer, si soy un banco, mi compromiso es hacia mis clientes. Y yo tengo que entender que realmente si quiero dar el mejor servicio a ese cliente, eh, eh, lo hago básicamente por retenerle y fidelizarle. Que esos son dos conceptos también que es la madre del cordero de todo esto. Es decir, ¿y la madre del cordero por qué? Pues porque si no lo retengo o no lo fidelizo, evidentemente, probablemente, mi, uh, mi evolución desde el punto de vista, uh, en fin, de, de, de negocio, pues se va a ir al traste en muy poquito tiempo. Porque además tampoco se nos olvide que aquí estamos hablando, en fin, independientemente de los perfiles, que el mundo digital, como os decía, no solo es, es absolutamente imparable, pero es que además es, es tremendamente exigente y como me den un mal servicio, Uh, las consecuencias pueden ser muy graves porque yo puedo hacer un, en fin, un, uh, puedo tuitear que en el sitio tal pues uh, me ha ido fatal, la experiencia ha sido nefasta y eso tiene una gravedad o una consecuencia tremendamente dañina. Por tanto, uh, el mundo ha cambiado, el mundo es imparable, el mundo digital es totalmente imparable y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esa realidad y entender que este tipo, este tipo de soluciones... Eh, hay que abordarlas con tranquilidad, con pausa, con, con cabeza, pero hay que hacerlo porque no tiene, eh, no se puede parar. Por tanto, el que todavía se lo esté planteando, eh, pues realmente tiene un problema. Y voy a, voy a sobreimpresionar la URL para que el, aquellos que estén viendo tanto este directo como su redifusión, uh -huh. eh, puedan puedan conoceros. ¿Formas de contacto deseadas? Bueno, lo que queráis. A ver, me podéis contactar eh, sin ningún problema por LinkedIn. Uh, los clientes que no me conozcan, eh, los que me conozcan, pues me llaman a mi, a mi teléfono sin ningún problema. Eh, en fin, pero somos somos un equipo muy grande. Somos casi, como te decía, 24 personas. Si Dios quiere, es probable que incorporamos otras 8 Personas más, es decir, puede ser por, por LinkedIn, por correo electrónico, de la manera que cada uno decida que es lo más cómodo. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Eh, gracias, audiencia. A la audiencia, por estar ahí durante este live o en su redifusión. Eh, lo que os haya parecido, eh, me podéis contactar eh, tanto a través de comentarios como por privado. Y si os ha parecido interesante, podéis ir a la web de InfoBip o contactar directamente a Álvaro por LinkedIn. Pues Álvaro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y participar en el stream. Fenomenal, un placer. Pues muchísimas gracias y a todos os digo eh, nos vemos en el próximo live. Saludos. Gracias, chao.